Continúas viendo Coordenada Sur. Segundo bloque en esta Coordenada Sur. Juan Ramón, muy interesante la charla con Anaí. Y ahora vamos con otra invitada. Claro que sí, Andrés. Para este programa hemos invitado a Tamara Lachman, una joven estudiosa doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en estudios latinoamericanos, pero además eh, su profesión de origen también es la ciencia, la, la ciencia social. Ella ha escrito, ha investigado en los últimos años eh, un tema que eh, es desafortunadamente marginado por las ciencias sociales, y que tiene que ver con la injerencia norteamericana en América Latina, pero en este caso, Tamara ha investigado la injerencia norteamericana en Bolivia y en el Perú. Uh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace unos días, señaló eh, que había una uh, influencia, que había... ...algún tipo de injerencia norteamericana en la crisis eh, del Perú... ...seguramente Andrés va a presentar la nota... Eh, ...y entonces mmm, esta, esta declaración de, del presidente López Obrador... ...automáticamente me, me trasladó a pensar en Tamara y su investigación... ...de tal suerte que lo que, lo que dijo el presidente uh, Andrés López Obrador está sostenido empíricamente en el trabajo de Tamara. Así que, Andrés, si, si, si presentas las notas del presidente en de México. Dale, vamos a ver. Le mandamos un abrazo a Tamara, ahí ya la estamos viendo. Un saludo, Tamara. Un gusto, un gustazo estar con ustedes, Andrés y Juan Ramón. Gracias por la invitación. ¿En qué parte del mundo estás, Tamara? Estoy en Buenos Aires, en la okay. de la ciudad de las Asturias, tricampeonato. Ah, la ciudad más linda del mundo, entonces. En, en verano ¿Sale? no lo sé. Tenía que salir el argentino Juan no sé, Ramón y más después de ganar el mundial. Bueno, bueno. No, es comprensible y comparto contigo sí. hoy día el orgullo, la arrogancia, ¿no es cierto? Bien, la adiós. autoestima. Así que claro. es perdonable, Muy bien, ¿no? es perdonable. Bueno. bueno, yo estoy en Sao Paulo eh, y entonces en medio de esta triangulación vamos a sumar a la Ciudad de México en esta coordenada sur Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país. Hablamos anteriormente del impasse político. Fue expulsado eh, el embajador de México eh, en Lima. Y ahora vamos a ver una declaración de AMLO sobre el golpe... ...y una valoración sobre la injerencia de Estados Unidos. Debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia. Y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no solo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información, que los compran o los tienen a su servicio, y empiezan a desatar campañas de desprestigio, hasta que debilitan por completo la autoridad, y o lo quitan, o lo someten, y ya el presidente es un pelele de los potentados. Un títere. No solo estoy pensando en Perú, no, en general. Hablan de democracia también en Estados Unidos y de libertad. Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. Independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia? Si no cambian esas prácticas, pues no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América. Así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Antes era peor. Habían como Dos presidentes, el del Palacio y el de la Embajada. Un paréntesis muy pequeño sobre México y Andrés Manuel López Obrador. Es la primera vez en muchas décadas, desde las primeras décadas de la Revolución Mexicana a inicio del siglo XX, que vemos un presidente mexicano que tiene frontera con Estados Unidos, que pone los puntos sobre las IES y donde hay que ponerlo. ¿no? Esto es algo que genera una ruptura en la geopolítica continental por primera vez, como resaltábamos desde hace muchísimas décadas. Ahora vamos a ver una nota más, la reacción de la Cancillería peruana en una nota, perdón, que yo le puse como título Firmeza y convicciones en voz alta. Vamos a verlo. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. La firmeza de las derechas golpistas, Juan Ramón, ya está bien claro hacia dónde se dirigen siempre y hacia dónde no se dirigen, ¿no? Sí, sí, sí, está, está muy claro, eh, absolutamente claro. Eh, a, a propósito de tu observación acerca de de este presidente mexicano que hoy día ha asumido con gran dignidad el ejercicio de la soberanía de su, eh, de su pueblo, hay que decirle a nuestra audiencia que México es uno de los países que ha sufrido, yo diría, una de las mayores atrocidades de, eh, la, uh, del imperialismo norteamericano, Puesto que despojó a México de la mitad de su territorio, Andrés y a todos los compañeros que nos, que nos escuchan. Así que Texas, Baja California y no sé qué, otros territorios eran originalmente de México. Y en 1847, 1848, de una manera unilateral militarista, Estados Unidos expandió su territorio ...sobre la mitad del territorio mexicano... ...se comió la mitad de ese territorio... ¿no? ...y entonces ese es un dato importante... ...y por eso durante todo el año... ...en Coordenada Sur... ...recordaremos los 200 años de la doctrina Monroe... ...la doctrina de América para los americanos en este programa... ...así que nos, discúlpanos Tamara por, esta, por, por, estas, eh, por estos pies de página... ...pero que son importantes para, eh, para el contexto, ¿no es cierto? Y entonces, mi primera pregunta eh, a Tamara... ...después de haber escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, el, el conflicto que hoy día se vive en el Perú no es solamente, eh, no tiene que ver solamente con las cuestiones estructurales, extrema pobreza, racismo, eh, esta crisis tremenda de, eh, de exclusión y la desigualdad, etcétera, etcétera. Esta es una crisis en la que también eh, se advierte una fuerte influencia de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, denunciado por el propio presidente eh, Pedro eh, Castillo. También este, la presencia norteamericana ha sido denunciada por investigadores como Vijay Prachat y José Claros Llerena Robles eh, y, y, otros, eh, eh, y otros periodistas valientes que han denunciado una injerencia directa en el manejo de la fuerza militar y policial. Dicho de otra manera, pareciera que el Perú estuviera hoy ocupado por las fuerzas norteamericanas que son las que están decidiendo la intensidad de la violencia. Pues bien, eh, cosa que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Eh, esto es, prácticamente es una cal, es, es algo que está calcado. Eh, Tamara, has estudiado la injerencia de Estados Unidos en, en el Perú eh, y has denominado a esta injerencia bajo perfil, low profile, Estados Unidos en el Perú. ¿Nos puedes explicar de una manera muy general en qué consiste esta tu investigación sobre la intervención de Estados Unidos en el Perú en el campo político-militar? Bueno, eh, gracias, Juan Ramón, buenísimo haber escuchado a Anaí antes, así ya tengo todo el panorama preparado para poder hablar un poquito. Voy a retomar las palabras de AMLO, que cuando dice ¿no? de, la, de la visita de, de la embajadora, de Lisa Kena a la presidenta de facto. Y bueno, antes de eso también hay que recordar algunos, algunos hechos en ese último mes. El 20 de diciembre, esa embajadora Lisa Quena se reunió con el ministro del Interior para supuestamente coordinar acciones sobre seguridad ciudadana, ¿no? que ya sabemos a qué se refiere. Eso, el 20 de diciembre. Eh, el 6 de diciembre, o sea, un día antes del golpe a Castillo, Lisa Quena se reunió con el entonces ministro de Defensa. ¿Quién es esa señora? Bueno, Lisa Kena es veterana en la CIA, fue nombrada eh, como embajadora de Perú durante la administración de Trump. Ella trabajó con Pompeo, trabajó en el Departamento de Defensa, ocupando también varios cargos en el Departamento de Estado en Irak, en Jordania. En fin, ese típico, no la puerta giratoria de, del gobierno estadounidense en la colocación de sus embajadores. Bueno, hace dos días, el 4... De, de enero, Jena anunció que Estados Unidos va a donar 8 millones de dólares adicionales al gobierno de facto para el programa Coraje. ¿Qué es ese programa? Es un programa que se creó en 1981, si no me equivoco, con auspiciado desde el inicio por eh, Estados Unidos para la erradicación de, de cultivos de hoja de coca, ¿no? Bueno, me parece que esos hechos concretos en un escenario de feroz represión, como ya bueno, contaba Anaí, donde las fuerzas armadas y policiales realmente asesinaron a 28 peruanos y peruanas, hay que problematizar entonces esa, esa injerencia ¿no? en el ámbito de la defensa y la seguridad, que es algo que realmente no ha cambiado o sea, en ese escenario de caos institucional donde la, el sistema político está totalmente podrido, la economía, el modelo neoliberal, no ha sido cuestionado y algo que tampoco ha sido cuestionado es el rol de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el Perú. Algunos datos como para eh, mostrar un poco de esa incidencia muy bajo perfil. ¿no? Perú es el tercer principal receptor de la asistencia militar y policial en la región, en lo que va del siglo XXI. Y también es el tercero en el rubro de entrenamiento militar, o sea, solo está por debajo de Colombia y de México. Colombia y México, bueno, todos hablamos, no siempre se escucha hablar, bueno, que las Fuerzas Armadas en Perú no, es algo realmente poco visibilizado. Eh, algunos otros datos que, que tome nota que me parecen interesantes eh, destacar es que eh, entre el 2000 y el 2019 fueron más de... 1.800 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Para qué es esa asistencia? ¿no? ¿Y de dónde proviene? Más o menos un 80% de esa asistencia es a través de INL, que es la Oficina de Asuntos Internacionales. De Perdón, Autóricos. Tamara. Sí. 1.800 millones de dólares. Exactamente. 1800. ¿En cuánto tiempo? De dólares. Desde el 2000, eso es entre el 2000 y el 2019, durante la administración de Biden fueron más o menos 40 millones. Es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata, por eso, está por debajo de Colombia y México. Y Perú no tiene un Plan Perú, o sea, no hay una iniciativa Ayacucho, ¿no? No hay un Plan Colombia o una iniciativa Mérida. Entonces, realmente eh, hay una penetración muy fuerte y que no se, se visibiliza. Entonces, eh, bueno, gran parte, más o menos un 80% es a través de INL, que es el principal bastión de la guerra contra las drogas. ¿eh? Todo lo que es eh, erradicación de cultivos, eh, entrenamiento policial antinarcóticos, todo eso a través de esa institución. Después, más o menos un 11% a través de la oficina antinarcóticos del Departamento de Defensa, que no es del Departamento de Estado, El Departamento de Defensa también tiene su oficina antinarcóticos, que implementa programas eh, por el Comando Sur. O sea, una fuerte penetración y ahí eso ¿qué muestra también. Da cuenta de esa persistencia, de esa fallida, por todos lados, guerra contra las drogas, ¿no? Eh, también más alrededor de 23.000, un poco más, 23.200 miembros de las fuerzas de seguridad peruanas, o sea, militares y, y policías entrenados en cursos de capacitación, varios, tanto militar como este, aparatos judiciales, eh, bueno toda esa gama de la seguridad y la defensa por Estados Unidos en ese tiempo, o sea, más de 23.000 entrenados. Eh, y bueno, en lo que va de, de Biden son eso que les comentaba, más o menos 40 millones de dólares, y es de ahí donde sale ese adicional de 8 millones que se anunció hace... Cuatro días, un poco, dos días, un poco para ubicar no de dónde son esos dólares que van saliendo. No es algo novedoso, es algo que viene de, desde hace décadas. Eh, y ese perfil bajo, no que no se visibiliza, o sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que justifican ese, esa persistencia de la asistencia? Dos principales, eso se puede ver en los informes, tanto de lo que son los entrenamientos militares como los documentos estratégicos del gobierno de Estados Unidos que hablan sobre Perú. Y ahí son dos argumentos claves y retomo un poco también lo que comentaban ahí. El primero sigue siendo contrarrestar contra supuestas amenazas narcoterroristas, principalmente en la zona del brain Entonces ahí vemos esa continuidad que va revitalizando una hipótesis ideológica del conflicto, no y en co co coyunturas como la actual son muy favorables para criminalizar a la población. Claramente. Otro ámbito que ahí se ve un poco menos es eh, la excusa de los desastres naturales, eh, los fenómenos climatológicos para este, incrementar la cooperación. Y ahí es tremendo que Perú es el país de la región con más infraestructuras, que son los COER, los Centros de Operación de Emergencia Regional, que son auspiciados por el Comando Sur en el Perú. Son por lo menos 18 instalaciones de esa categoría, que no son bases militares y estricto censo, pero permiten un acceso a ese tipo de instalaciones y están realmente a lo largo y ancho del país, de la sierra a, a la costa. Es tremendo. Bueno, hay que, hay que recordar también que, bueno, el proceso de lucha armada que hubo en Perú, me imagino que Ahí se habrá, habrá quedado todo un aparato de injerencia estadounidense a partir del combate ascendero luminoso. Y también que Perú es el segundo mayor productor de cocaína en el mundo. Mucho se ha hablado en la prensa hegemónica de Evo Morales, y narco gobierno, y Maduro, y no sé qué. Pero en realidad, los dos mayores productores de cocaína en el mundo son Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en nuestra región, y en segundo lugar. El Perú, como vos mencionabas, en la zona del Brae, también, que es la zona que tenía influencia Sendero Luminoso, han quedado ahí algunos remanentes armados vinculados al narcotráfico y me imagino que con esa excusa también se ha mantenido o, o se ha justificado buena parte de esos 1.200 millones de dólares que eh, han llegado a Perú en estos últimos años. Tamara, por ahí teníamos, a ver si podemos ver la imagen de Lisa Kena, la embajadora de Estados Unidos, creo que es un dato también que siempre que hay este tipo de golpes, Juan Ramón, Tamara, que es la primera embajadora que llega, yo le ponía de nombre apoyo de la comunidad internacional, siempre la primera, que es, los primeros que llegan a apoyar estos gobiernos y a reconocerlos son los Estados Unidos, y esto también es un dato político, cuando fue el golpe a Chávez, el primero en reconocer fue Estados Unidos y España, el, el primero en reconocer el gobierno de Nani fue Donald Trump, y en saludar a los militares bolivianos. Y ahora la primera que va casualmente a saludar a Dina Boluarte es, como vos mencionabas, Tamara, la embajadora Lisa Quen. Sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Siempre, siempre están ahí y. Y bueno, bueno eso que, que vos comentabas, no de la persistencia, que también lo, lo mencionaban ahí, de, de, de las heridas abiertas del conflicto armado en Perú, es algo gravísimo. Y realmente sigue siendo una de las principales excusas de las Fuerzas de Armadas y de Seguridad de Estados Unidos para seguir operando en todo el rubro de entrenamiento militar y policial. Eso es muy... En Bolivia había como muy el principal bastión, digamos, de la, de la injerencia durante el neoliberalismo, fue la DEA, el que más injerencia tenía. ¿En Perú funciona igual o cómo, cuál es la, burocráticamente, digamos, la estructura que más puede... Eh, eh, Mira, la, la estructura también en, en Bolivia, eh, la DEA está siempre, pero en términos de asignación de... La DEA responde al Departamento de Justicia, ¿no?, eso sí. y INL responde al Departamento de Estado. En términos de presupuesto y de aparatos eh, burocráticos, ¿no? Que bajan todo lo que es la asistencia. Es el Departamento de Estado, vía INL, eh, la principal incidencia, tanto en Perú como en Bolivia. Eh, y en la coordinación. Bueno, también está en Perú, por supuesto. sí Y en la connivencia y organización de las fuerzas de seguridad, Suelen ser de nas que es la sesión antinarcóticos de la embajada. En el caso de Perú, por ejemplo, hay por lo menos tres este, bases, escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú, que son auspiciadas por la DEA y la ANAS en, en, en proyectos conjuntos. Y también la DEA tiene un rol muy, muy importante en una academia que se llama ILEA, que es la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, que está ubicada en El Salvador, en la ciudad de San Salvador, que es... Ahí están varias instituciones del gobierno estadounidense, pero principalmente la DNL, también este, el Homeland Security, el Departamento de los Cielos tremendo ese nombre. que hacen ahí? Bueno, todo lo que es antinarcótico, anticorrupción, se entrena ahí y algo muy grave que para todos los países para el caso de, de perú que, que estamos hablando de eso no nos tenemos información de quiénes están siendo entrenados ahí o sea se puede centrarse si a la página de, de esa academia puedes ver la lista de los cursos y los países que mandan a su personal a sus funcionarios a ser entrenados, pero no hay cantidad ni desde dónde se entrena o sea es algo totalmente eh, os, oscuro Juan Ramón, yo decía la DEA, pero no sé si le gana en financiamiento a la USAID o a alguna otra institución en Bolivia, vos sos el mayor especialista en ese tema. Bueno, eh, USAID eh, tiene uno de los programas más extensos en América Latina, precisamente en el Perú. Hay que recordarle a la población que USAID ha sido denunciado en el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto?, por una política por una práctica de control de la natalidad. Eh, de hecho, hay, hay procesos judiciales que aún no terminan eh, y que no se han terminado de esclarecer el papel siniestro que ha tenido USAID en el control de la natalidad de poblaciones indígenas y de poblaciones periurbanas. No es solamente, entre comillas, la asistencia económica, pero... Eh, un dato que después eh, que tengo para, para, para darles, para recordar a nuestra audiencia acerca del papel de las embajadoras. Yo creo que cada día más eh, la presencia de embajadoras halcones, mujeres, está siendo mucho más destacado en la política exterior de los Estados Unidos. Les recuerdo en el golpe de estado del Maidán en, en Ucrania, el 2014 la embajadora Victoria Nuland, que hoy día es una persona importantísima del equipo de seguridad del presidente Biden, intervino en el golpe de Estado en Ucrania el 2014. Pero también hay que recordarle a la población el papel siniestro de la embajadora Lilian Ayalde, que en Bolivia se desempeñaba como responsable de USAID, pasó al Paraguay para promover el golpe de Estado contra el presidente Lugo y del Paraguay dio un salto hacia el Brasil para fomentar, para promover la destitución de la presidenta eh, brasilera, ¿no es cierto?, D eh, Dilma Rousseff, y de ahí hizo un salto gigantesco para, col para, para instalarse como... La segunda comandante del Comando Sur, que hoy día prácticamente está ocupando el Perú, a través de la asistencia militar, de la cooperación militar. Por lo tanto, esta embajadora Lisa Kane, ¿no es cierto?, no es ajena a esta trama de del papel de las embajadas en la desestabilización de gobiernos democráticos. Eh, Tamara, antes que me olvide, cuéntale a nuestra población, a nuestra audiencia, cuántos militares norteamericanos eh, llegaron a, al Perú en los últimos 20 años, que hoy día... ¿No es cierto? Se rasgan las vestiduras por una supuesta injerencia de Evo Morales y de, de, de algunos asesores que, eh, eh, que, que viajaron al Perú. Los están, los están acusando de separatistas y de terroristas, pero cuéntale la presencia de los norteamericanos en el Perú. Bueno, la, la cantidad, yo la verdad que no, no tengo los datos exactos de la cantidad de personal eh, que ingresó. Hay una tesis doctoral de Mónica Bruckman, que, que recomiendo que ella trabajó sobre eso, pero hasta Alan García, y hubo un gran problema en el caso peruano, que más o menos, eso fue en el 2015, si no me equivoco, 2016, eh, se dejó de registrar la cantidad de ingreso de personal militar, eso es gravísimo. Pero el pico de eso sí me acuerdo que el pico fue eh, durante el gobierno de Alan García, la, la, el, el momento don, con, con más cantidad de ingreso de personal militar, que también fue la de, de asistencia también. Algo que, perdón, que, que cambie un poco el tema, pero vinculando con lo de Bolivia, que me parece muy interesante traer a, a, a, la, a, a la charla, es que, por ejemplo. Eh, en Bolivia se ha criticado desde Estados Unidos duramente con todo lo que son las desertificaciones, ¿no? todo lo que fue el papel, de la, el, el rol de la nacionalización de la lucha contra las drogas, ¿no? que fue clave, todo el proceso eh, llevado a cabo por el gobierno del más, siempre fue eh, palo y palo contra ese proceso ¿no? de, de la expulsión de las agencias y todo. En el caso peruano es muy... Irónico, cínico y sugerente y nos muestra cómo opera ¿no? Estados Unidos en ese ámbito que durante el, el gobierno de Humala, se empezó el, gobierno, el Estado peruano empezó a gastar más plata del, del Estado Nacional para eh, cosas como el combustible que se usa en la erradicación de, de, de, de, la, de, de los cultivos, ¿no? Eso se, desde Estados Unidos se ha dicho con buenas, con buenas palabras que eh, Perú está nacionalizando la lucha contra las drogas y eso es una nacionalización buena, positiva. O sea, siempre y cuando sea bajo los dictámenes de Washington, está bien. Bolivia, por supuesto que no. Cualquier tipo de, de, de rol más soberano ha sido visto como lo, lo, como lo peor ¿no? de, de, de la política antidrogas. Eso me parece como curioso. Más ahora hablando de que tenemos eh, plata adicional para lo que es este, lucha ante narcóticos en, en el Perú. Tamara, muchísimas gracias. Tamara, Juan Ramón, tenemos que, nos quedamos sin tiempo. Nos encantaría seguir charlando y seguramente en alguna otra oportunidad eh, continuaremos este, esta conversación. Tamara, un abrazo grande. Yo me despido desde acá y te dejo el cierre allá, Juan Ramón. Gracias a vos también y a la gente que nos sigue a través de la Via Yala. Un abrazo grande. Claro que sí. Eh, yo, yo, yo estoy recogiendo el dato que Tamara recogió de una investigación de, eh, de Ceseña, ah, no, de Bruckman, y, y Mónica Bruckman, que es una investigadora peruana que trabaja en el Brasil, señala, Andrés y, y, y el, a nuestra audiencia, que entre el año 2003 y, dos, dos mi, y do, 2010, escuchen bien, entre el 2003 y el 2010, Ah, ingresaron al Perú 87.516 militares estadounidenses ¿Mm? y sus picos mayores fueron el año 2004 con 43.779, el año 2006 con 12.511 y el año 2010 con 11.220 militares. 87,516 militares norteamericanos entre el 2003 y el 2010. En siete años, ¿ah? en siete años, esta presencia militar en el Perú, presencia militar norteamericana en el, en el Perú. Y hoy, ¿no es cierto? Este, este es un dato extraordinariamente asombroso. Por eso nos permite decir que el Perú está ocupado militarmente además de estar obviamente dominado políticamente por el gobierno norteamericano, pero cuáles son las razones de fondo de esta presencia que Tamara nos explica de una manera brillante en su tesis no, no tenemos todo el tiempo para que pueda desarrollar la información que ha logrado establecer, pero Andrés, Tamara eh, en el Perú demasiado, los, los proyectos vinculados a la minería, la, la presencia de las empresas transnacionales en gas y en petróleo, la, eh, el dominio de empresas norteamericanas en la industria eh, alimenticia, etcétera, etcétera, es realmente eh, impactante. Y por eso, ah, hoy día, eh, frente a esta insurgencia popular, la respuesta... Militar policial en el Perú se traduce, como se tradujo el año 2003 en Bolivia, con la represión para contener a los indios, para contener la protesta, para impedir que el Perú se deslice, se desplace hacia un campo político que le permita transformar el dominio de sus recursos naturales en favor del Estado peruano. Este es el fondo de la trama también en el Perú. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Andrés. Disculpen por la extensión. Hay que, hay, tenemos que volver a invitarla, Tamara, para que nos explique la injerencia norteamericana en Bolivia gracias a una bri brillante, brillante eh, investigación que de verdad quisiéramos publicarla acá, Tamara en Bolivia. Un lujo si es, que, no es que la hayas leído, Juan Ramón Corrión. <risas> gracias. Oye, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Tamara. Gracias, Anaí. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras que nos, que nos eh, ven, que nos escuchan domingo a domingo en Coordenada Sur. Ya saben, un programa imperdible como el de hoy. Muy buenas noches. Un Juan Ramón, gusto de saludarle, mando un abrazo grande. Esta es una nueva emisión, obviamente, de Coordenada Sur. ¿Por dónde va a ser? Si no, a través de la señal del abya en La Paz y en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo le va, jefazo? Hola, Andrés. Un gran abrazo desde la ciudad de La Paz, con unos días lluviosos y con una cordillera... Eh, que se ha vestido de blanco. La Paz está muy linda, así que te invito a retornar por esta ciudad. Muy buenas noches a nuestros televidentes de Avia Esta noche tenemos un programa imperdible. Vamos a abordar la situación de la crisis en nuestro hermano país del Perú. Y para eso tenemos el acompañamiento de una... Especialista de una doctora en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es peruana, pero al mismo tiempo, ella eh, ha sido ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables en el Perú durante el gobierno del eh, presidente Pedro Castillo, entre julio del 2001 y febrero del 2002. Así que, Andrés, tenemos una invitada de lujo para analizar cuáles son las causas más profundas, aquellas que están escondiendo con mucha astucia los medios, los grandes medios hegemónicos, fundamentalmente el Perú y de la región. Así es, así es. Venimos hablando de la crisis en Perú, de la situación que se ha desatado. Y ya desde antes del golpe, desde la desestabilización en contra del presidente Pedro Castillo, que se inició desde que quedó en el balotaje para la segunda vuelta, ¿no? Eh, Anaí Durán, también es profesora de la, de la Universidad de San Marcos en Lima. Yo creo que es socióloga, colega tuya, Juan Ramón. Sí, sí, sí, sí. Anaí, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Anaí, por por ayudarnos a entender lo que pasa en Perú. Hemos visto imágenes, en el programa pasado vimos imágenes del, de la movilización, de la gran movilización que hubo en Yunguyo. Nos llamó mucho la atención algunos de los eslogans que allí se, se trataban y de la cantidad de gente que había eh, en las calles y también hemos seguido la represión estatal, sobre todo contra la gente de la sierra, ¿no? Y, la y hemos tratado, obviamente, la histórica discriminación que se da desde Lima hacia los pueblos originarios en el Perú, que me parece que es un tema central, a ver cómo lo analizás vos, pero primero quiero que eh, todos podamos ver una declaración muy cortita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hubo un impas diplomático, o hay un impas diplomático muy fuerte, entre México y el Perú, lo vamos a tratar más adelante, el embajador de Perú eh, de México en Perú perdón fue expulsado por el gobierno de Dina Boluarte, muy parecido a lo que sucedió en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales, y ahora también en las últimas horas fue cesada la embajadora que había designado Pedro Castillo en La Paz. no Pero vamos a ver una declaración muy chiquita de AMLO, que creo que pone, eh, como decimos en América Latina, el dedo en la llaga, y una declaración también muy cortita de una manifestante en el Cusco, y ya charlamos con Anaí Durán. El caso de Perú es muy lamentable, es un país con un pueblo hermano y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra. Participen en la vida pública y ejerzan sus derechos políticos y que haya una auténtica democracia. Estamos en las calles, estamos cansados de todo el abuso, el maltrato que nos hace. Basta, Fujimorismo, basta de inquistarse en el poder. Deje gobernar a una persona humilde, que fue Pedro Castillo. Dos testimonios muy breves y yo decía, ahí, creo que Andrés Manuel López Obrador decía pone el dedo en la llaga y de alguna manera está correspondido por la declaración que hacía esta compañera en Cusco. ¿Te parece correcto esta, esta primera aproximación, Anaí? Sí, definitivamente. Hay aquí una crisis que no empieza el 7 de diciembre cuando es destituido Pedro Castillo, ¿no? Es una crisis política muy profunda con raíces en la exclusión estructural de la, de la población andina, ¿no? Que, que se ha ido además complejizando con 30 años de neoliberalismo muy brutal que ha vivido el Perú desde 1992 con el golpe de Fujimori y que se expresa eh, en este momento en un estallido ...político y social, que es una particularidad de lo que estamos viviendo hoy en Perú, ¿no? Quizá para hacer un poco el escenario corto, digamos, ¿no? Desde el 2001, que hay una transición mal hecha cuando se cae Fujimori, ¿no? Se continúa el modelo intacto, ¿no? Apenas se le cambia la firma a la constitución que él impuso en el 93, ¿no? Y lo que hemos venido viendo más bien es un deterioro de ese régimen que se impuso en el 92... ...que se continuó el 2001 y eh, un atrincheramiento de las élites por impedir que una opción de cambio llegue al gobierno, ¿no? Además con un deterioro del sistema político que nos ha llevado a tener seis presidentes en siete años, ¿no? Eh, solo dos elegidos por voto popular, el resto han sido estos arreglos de sucesión constitucional donde el vicepresidente reemplaza al presidente cuando hay estas vacancias que ya se han hecho parte del paisaje político, ¿no? Y claro, el 2021, cuando es elegido Pedro Castillo con un voto básicamente de la población más excluida, rural, indígena, campesina, informal, precarizada, las élites reaccionan como lo han hecho históricamente en el Perú y describe Andrés Manuel, ¿no? Primero le niegan el triunfo, dicen que aquí hubo un fraude, que es imposible que pueda ganar. Impugnan votos indígenas. Cuando ya es imposible que, que, que su hipótesis del fraude sea viable, eh, empiezan a boicotear el gobierno, ¿no? Y ya lo digo desde mi misma experiencia en el Ejecutivo peruano, ¿no? Es imposible gobernar con un Congreso adverso, con una fiscalía operando para también implementar una maquinaria de lapwer y eh, con los poderes mediáticos, los grandes medios de comunicación absolutamente alineados, ¿no? En contra de cualquier iniciativa del presidente. Entonces, hemos vivido 16 meses de un asedio muy duro. ¿no? con unas élites que tuvieron desde el primer momento la determinación de sacar a Castillo como sea del poder y bueno se les presentó la oportunidad además con eh, digamos la traición de, de Dina Boluarte no que es quien ahora ocupa Palacio de Gobierno y que se instala a sangre y fuego dejando lamentablemente 28 peruanos asesinados extrajudicialmente en las calles de Ayacucho, Andahuaylas, eh, Cusco, eh, Arequipa, ¿no? Varias regiones, sobre todo el surandín. Sí, Anaí, eh, yo creo que ya no soporta eh, la, el, el análisis eh, periodístico, eh, podríamos decir casi superficial, ya no soporta el argumento de que la crisis en el Perú tiene como origen la corrupción, entre comillas, la ingobernabilidad, eh, ciertas deficiencias eh, procedimentales parlamentarias. Creo que eh, este es un argumento eh, que simplemente mm, encubre las fallas estructurales que existen en el Perú. ¿Tú nos puedes explicar de qué fallas estructurales estamos hablando, pensando hoy, en que eh, Boluarte es simplemente un accidente más de esta, de esta crisis permanente, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo responderías para que la gente hoy día comprenda la magnitud y la complejidad de esta crisis y que no es solamente ni corrupción, ni gobernabilidad, ni un problema procedimental? Claro, efectivamente, tenemos un problema sistémico de fondo y por eso también la gente ya está reclamando en las calles una nueva constitución porque nos hemos dado cuenta que este pacto social que se impuso en el 93 con la Constitución que aprobó Fujimori revela todo un andamiaje una arquitectura institucional absolutamente favorable para algunas élites económicas eh, que ocupan además el poder político, ¿no? Lo que tenemos es una estructura estatal en primer lugar absolutamente favorable a los privados. Acá la constitución dice que tenemos un Estado que promueve la inversión privada, ¿no? O sea, se quitó la figura que tenía la constitución anterior de un Estado garante de derechos para pasar a esa constitución absolutamente neoliberal, igual que en Chile, ¿no? Acá el modelo neoliberal se constitucionaliza para hacer que cualquier cambio sea muy difícil luego de implementar. Lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, eh, Perú fue lamentablemente uno de los países más afectados, de los tres países más afectados. Apenas teníamos camas de cuidados intensivos, creo que eran 30, entonces toda esta bonanza neoliberal que se nos dijo que había habido con el alza del boom de los precios minerales, no, perú país Minero, etc., no tuvo una repercusión en un crecimiento sostenido, una estructura de empleo informal tremenda, 70% de la población económicamente activa en este país es informal, está a los vaivenes del mercado. Eh, eh, lo mismo con lo que decía de la, la parte de, la, de las empresas públicas, el Estado no puede poner una empresa pública, se decía que ponga una empresa que provea oxígeno a la gente que se está muriendo en la pandemia, no, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces hay aquí eh, un tema de fondo que combina un, una estructura laboral, económica, favorable a un pequeño grupo, y también una estructura de política que ha ido excluyendo del sistema a cualquier actor que sea, eh, que pueda impugnar este modelo, ¿no? Entonces, se ha impedido sistemáticamente que se puedan realizar cambios al modelo, ¿no? No es la primera vez que gana un presidente con una agenda de cambios. En el 2011, Ollanta Humala llegó igual, con una agenda de cambios, de transformación de medio profunda, y a los tres meses se olvidó de esa agenda y se alineó completamente con los poderes económicos eh, existentes, ¿no? Eh, Pedro Castillo no hizo eso. Eh, además, la misma raigambre mucha más popular, étnicamente identificable, etcétera, que traía él ya como, como presidente, esta identificación tan primaria con la misma gente, ¿no? una identificación de piel incluso entre él y los, eh, los pueblos más excluidos, hace que la confrontación y el antagonismo con las élites sea mucho más fuerte, ¿no? y es lo que hemos vivido, ¿no? una, históricamente además una lima muy añorante de su colonialidad, de su pasado virreinal, frente a eh, las regiones básicamente del sur andino que además demandan una descentralización, y una desconcentración del poder real, lo estamos viendo ahora con las regiones más movilizadas en el sur andino, ¿no? y por eso estas teorías que de pronto culpan a, a Evo Morales o a, o a la influencia boliviana, porque las élites libeñas no entienden esta, esta demanda eh, largamente postergada de los pueblos, de, de, de, sobre todo del Perú, eh, del sur, quechohablante indígena, eh, de tener un reconocimiento y de ejercer el poder, no solamente de eh, delegar su representación cada cinco años ¿sí? Tamara, yo lo, el otro día le comentaba a Juan Ramón fuera del programa le hacía una reflexión, yo le decía ¿cómo habrá hecho? y estaba pensando ¿cómo habrá hecho San Martín para lograr que las clases dominantes de Lima se sumen a la independencia de la colonia española, ¿no? En todas nuestras capitales latinoamericanas, tras los procesos de liberación de la colonia, se impusieron regímenes oligárquicos, ¿no? con disputas, en cada caso, había que analizarlo en cada caso, no viene no a colación en este momento. Pero yo pensaba, en Perú, el único momento de ruptura del, de, del sistema político con las clases dominantes fue Velasco Alvarado. Eh, no, no hay otro momento de, de ruptura en esa sociedad. ¿Y qué pasó después de, de Velasco Alvarado? Que, o, ¿Y también qué está sucediendo ahora? Porque en algunas movilizaciones escuché que decían, es la primera vez desde Velasco Alvarado que se, que se, que se vivencia un clima así de ruptura. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves toda esta valoración? Bueno, primero que San Martín se fue, no soportó las élites limeñas y tuvo que venir Bolívar a terminar la, la tarea, ¿no? O sea, para, para que te des una idea de, de lo conservadoras, de lo racistas, de lo eh, reaccionarias que son esta, digamos, esta derecha peruana, ¿no? Que, que, que está representada hoy en el Fujimorismo y otros grupos que, que están en, tienen poder en el Parlamento, ¿no? Efectivamente, están negados sistemáticamente a los cambios, ¿no? Es eh, el último país en independizarse en América Latina. Entonces, ya es muy representativo y efectivamente, incluso con la democracia, se niegan a democratizar la sociedad. O sea, incluso cuando empieza el voto, ¿no? Y tanto es así que el único proyecto democratizador y nacionalista que pudo cambiar el país fue un régimen militar, que fue el de Velasco Alvarado. ¿no? Entonces, esto es muy ilustrativo de, de esa cerrazón, de esa negativa de las clases dominantes en este país para aperturar cambios, democratizar e incluir estos sectores históricamente excluidos con protagonismo, ¿no? Entonces, efectivamente, después de Velasco que viene, eh, la, toda la década del 60, 70, 70 y 80, con la hiperinflación, Alan García, este experimento que hace del de régimen de sustitución de importaciones, y la violencia, tuvimos un conflicto armado que todavía no ha terminado de cicatrizar en este país, ¿no? El, el impacto terrible que tuvo Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Casi 70.000 eh, muertos también la población que he hecho hablante la, la más golpeada, ¿no? un estado de sitio en muchas regiones del país, también un terrorismo de estado muy fuerte. Entonces, eso vivimos, ¿no? Y Fujimori cierra eso eh, autoritariamente eh, con eh, el, el autogolpe del 92. Entonces, ha sido una sociedad que no ha terminado de democratizarse, ¿te? como digo, donde las élites históricamente han estado impidiendo los cambios. Y llega Pedro Castillo en 2021 con una correlación bastante débil. Eh, pero con toda esta esperanza y esta expectativa de un pueblo que lo respalda, ¿no? De hecho, ni siquiera lo veían las élites ni, ni la sociedad limeña, ¿no? Él no estaba en las encuestas 15 días antes porque ese voto no lo recogían en las encuestas, ¿no? De hecho, las, las televisoras ni siquiera tenían su foto, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿de dónde salió este señor? Y este señor era un maestro que había hecho una huelga, que era un campesino, ¿no? entonces estaba ahí en ese mundo subrepresentado de excluido, informal, campesino de, de, del Perú, ¿no? Entonces ahora que llega el gobierno, pues obviamente la respuesta es la, la misma que se ha hecho históricamente y, la, y más bien lo raro lo, lo que llama la atención lo que todavía no acaba de procesar creo que ni siquiera el, el país es la respuesta de los ciudadanos, ¿no? La misma presidenta dice, yo no entiendo ¿no? ella juramentó hasta el 2026 bien segura de que todo el mundo iba a respaldarla tranquilo, aquí no pasó nada y al día siguiente tenías la mitad del país con aeropuertos tomados, con gente en la calle. Eh, lamentablemente la represión fue brutal, ¿no? Eh, hay ejecuciones extrajudiciales, este, heridos que todavía se están recuperando. Y ahora el 4 de enero se ha vuelto a retomar, porque la, la gente y la población y los movimientos que están ahorita protestando tienen una agenda clara. Y acá decían... No, pero qué raro, porque aquí la gente solo protesta por temas económicos, y efectivamente era así, una sociedad despolitizada, te movilizabas por agua, por vivienda, por desagüe, y ahora la gente dice, no, queremos una Constitución, queremos cierre del Congreso, queremos la libertad de Pedro Castillo. Entonces estamos viviendo, sí, creo que un, un nuevo momento histórico muy muy desafiante. Y ese, perdón, ese levantamiento de la sierra, ¿es de la sierra o en Lima cómo se expresa? ¿Con qué intensidad? ¿Con ninguna? Yo creo que ha sido nacional, con diferentes impactos, efectivamente. Eh, también en la selva, y la Amazonía, está muy movilizada. De hecho, tres fallecidos eh, de la represión son en Pichanaki, una zona amazónica, ¿no? de pueblos indígenas que también han tenido una resistencia histórica a, al Estado centralista y todas sus políticas de colonización. Eh, en Lima y algunas ciudades es bastante menor. ¿no? Hay que reconocerlo, Lima es ahorita un, un bastión de, de, de conservador, más bien el alcalde que acaba de asumir es un personaje que se toma fotos con Vox y Bolsonaro. Pero hay también ahí, eh, creo sobre todo en, en la gente más joven, una reacción importante, ¿no? interpelada bastante por lo que viene del sur, de, de algunas regiones del norte, como Cajamarca, que también está muy movilizada, ¿no? la, toda la parte de la Sierra Norte del país. Y de la Amazonía, entonces creo que sí podemos hablar ahora sí de una geografía nacional, de, de la protesta, con focos de intensidad particularmente en el sur, fue Ayacucho, Andahuayla, en diciembre, y ahora se ha trasladado un poco más a Puno, Arequipa, y las selvas, así como decía, la selva central, ¿no? Y la costa, incluso ahora la, la Panamericana Sur está tomada, las carreteras que son donde viene la, la agroexportación, ¿no? Toda la agroexportación que sale a la costa. Entonces sí tenemos eh, una situación... Complicada que la señora Dina Boluarte está minimizando todavía, de hecho ha vuelto a resucitar el fantasma del terrorismo, no pero que no puede obviar. La gente ha salido a la calle con una plataforma política y tiene que ser atendida. Sí, Anaí, eh, dos preguntas. La primera, en alguna otra entrevista tú, tú señalabas que lo que hoy día existe en el Perú es un gobierno cívico-militar. En definitiva, por las medidas administrativas que se han asumido, eh, prácticamente estarían viviendo casi en un estado de sitio, en un estado de emergencia, creo que ustedes lo llaman, por un lado. Y si crees que esa salida militarista que ha optado eh, la presidenta Dina Boluarte y el alto mando militar y policial, si crees que eso va a contener hoy día este malestar acumulado durante décadas. Y la segunda pregunta eh, es, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la salida que tú preves eh, a, a, este, a este escenario? De altísimo nivel de conflictividad, de bloqueos, con más de 30 muertos hoy día por la represión, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo estás viendo este escenario? Sí, a ver, sobre tu primera pregunta y, y la característica un poco del régimen, ¿no? Yo creo que efectivamente, cuando Dina Boluarte asume, lo hace como parte de una coalición restauradora, si queremos decirle así, ¿no? Para restaurar al, al neoliberalismo que había sido amenazado estos 16 meses de gobierno de Castillo. Y lo que se da cuenta, eh, ahí esta coalición, que era básicamente la, la derecha atrincherada en el Congreso, estos tres partidos que están muy bien posicionados, la Fiscalía, los poderes judiciales que han estado ya politizados hace bastante tiempo en el Perú, los grandes medios, la CONFIEB, los grupos empresariales, y las fuerzas policiales y militares, ¿no? Que tuvieron que tener un protagonismo ante la respuesta popular. Y algo que hemos visto aquí, que no veíamos desde la década del 80, ¿no? De hecho, después del informe de la Comisión de la Verdad y todo lo que significó este periodo tan duro de conflicto armado interno, se pensó que las fuerzas armadas ya no iban a ser beligerantes. Y hemos visto a Dina Boluarte flanqueada en conferencia de prensa con el alto mando militar, la policía convocando a marchas a los civiles para que salgan a protestar contra los terroristas, o sea, un, un clar, una clara injerencia de los poderes militares y policiales en el gobierno, ¿no? Y lo que también preocupa mucho es que este régimen está generando las condiciones para bombardear, para petardear, para deteriorar más aún la democracia, ¿no? Lo que quiere hacer el Congreso ahora, por ejemplo, es cambiar a todos los eh, representantes de los poderes electorales, ¿no?, porque dicen que ellos avalaron un fraude, un fraude que no existió, un fraude que puso a la vicepresidenta que ahora ellos están eh, aplaudiendo como presidenta y sin embargo están decididos a coparlo todo, ¿no? En el Congreso lamentablemente tienen, han logrado una mayoría que les permite hacer reformas que yo la verdad, y ahí entro en a la, en la segunda pregunta que me dices, sí tengo eh, mucha preocupación y la tenemos muchos... Eh, profesionales, activistas, militantes, ¿no?, de que puedan haber efectivamente elecciones limpias aquí al 2024, que es lo que está comprometido el Congreso y, y, y el Ejecutivo, ¿no? Al contrario, se están deteriorando mucho las condiciones de participación, una persecución muy, muy intensa a líderes campesinos, se allanó el local de la Confederación Campesina del Perú hace dos semanas, se está empapelando con la fiscalía a todo el mundo, la fiscal de la nación. Ayer inauguró el año fiscal diciendo que iba a crear nuevas salas para el delito de terrorismo, cuando el delito de terrorismo es, eh, no, no haya, eh, o sea, ella está forzando una figura para criminalizar la protesta social. no Entonces, sí, es un escenario, yo creo, el escenario está abierto todavía, creo, o sea, hay una disputa abierta. Creo que la movilización popular, eh, la organización puede lograr que eh, se adelanten las elecciones, se logre una correlación favorable para dar un siguiente paso a un proceso constituyente, poder votar una nueva constitución, porque aquí este Congreso eh, anuló el derecho a referéndum. Yo no sé si eso ha pasado en otro país, o sea, el, el derecho al referéndum a que la ciudadanía pueda pedir un referéndum está en todos los sistemas políticos, aquí este Congreso lo anuló justamente para impedir un cambio de la constitución. Entonces yo creo que esas, esa disputa está abierta, puede que tengamos ese escenario democrático, yo creo que va a depender mucho de la, la movilización, la organización, también la unidad política de las fuerzas eh, digamos, más políticas y sociales, pero también podemos tener una restauración autoritaria neoliberal en toda línea, ¿no? con más represión, con más cierre de puertas eh, democráticas, y ese escenario está abierto, yo creo que va a depender mucho de estos meses de cómo se desenvuelva la movilización y también cómo esté vigilante la, la comunidad internacional, porque creo que eso ha sido fundamental para frenar un poco la matanza que tuvimos en diciembre. ¿no? Anaí, muchísimas gracias. Te cuento que cuan, cuando fue derrocado Pedro Castillo, sí. yo eh, lo mencioné en el programa, cerca del fin de año, y empezá, eran justo en las horas del derrocamiento, y yo le dije a, a la audiencia, bueno, Parece ser que Pedro Castillo no tendría la fuerza suficiente para generar una reacción importante, y hoy le, le comentaba a un colega en Buenos Aires, bueno, me equivoqué de manera, de manera importante. Hay una situación de levantamiento muy fuerte en el Perú, le, va, le, estamos, le hemos dado seguimiento y vamos a seguir con ello, y te agradecemos muchísimo esta comunicación con Coordenada Sur. Un abrazo grande. Gracias, gracias Juan Ramón. No, gracias, Anaí. Lo que tú has descrito, y seguramente coincidirá conmigo, Andrés, es increíblemente, parecía que estuvieras describiendo el escenario del año 2019 en Bolivia. Es decir, eh, hay una familiaridad en, en el contexto, en los actores, en los desenlaces, ¿no es cierto? Terrible. Ustedes tienen ya 30 muertos, nosotros tuvimos 37 y entonces la intervención del poder judicial, de la iglesia de, eh, y, y de otros actores, ¿no es cierto?, son extremadamente parecidos a lo que sucede en el Perú. Nosotros resolvimos de alguna manera el, 2000, el 2006 con una nueva constitución, ¿no es cierto?, con una asamblea constituyente, tratamos de sincerar el, el, el Estado aparente que decía Gramsci, ¿no es cierto? Aquí solamente aquí había una partecita de Estado, ¿no? Sin la participación de una gran parte de la sociedad. Y entonces eso ayudó de alguna manera a catalizar esta, este conflicto estructural. Ojalá eh, el escenario no escale y eh, el Perú, nuestros hermanos peruanos, puedan encontrar una salida razonable, democrática a este escenario. y eh, Seguramente, eh, Anaí, no, esto no va a terminar ahora, así que vamos a pedirte nuevamente otra consulta en programas posteriores. Te agradecemos muchísimo por este esclarecimiento tan lúcido, tan inteligente como el tuyo. Gracias, Anaí. Gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un corte, hablamos con Anaí Durán, ella es socióloga, profesora de la, de la Universidad de San Marcos en Lima y además fue ministra de la mujer en el gabinete de Pedro Castillo, un privilegio poder haber dialogado con ella. Ahora hacemos un corte y a la vuelta vamos a seguir tratando el tema peruano desde otra perspectiva y con otra invitada. Estás viendo Coordenada Sur.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 Estoy en Buenos Aires, en la ciudad okay. de la Asturias del campeonato. Ah, la ciudad más linda del mundo, entonces. <risa> en verano ¿En? no lo sé. Tenía que salir el argentino Juan Ramón <risa> sí, sí. y más después de ganar el mundial. Bueno, bueno. no Es comprensible y comparto contigo hoy día el orgullo, la arrogancia, ¿no es cierto? Bien, la pero... autoestima.